Polifón es un colectivo que he montado con Clara eh, en enero de 2015 y un poco con la idea de, de trabajar sobre todo con el formato vídeo que es el que más utilizamos, aunque bueno, también nos gusta a veces jugar con otros formatos como instalaciones o cosas así. Los proyectos son como formas de investigaciones que mmm, llegamos a un lugar con un punto de partida, que es el inicio de la historia y después no, no sabemos lo que va a ocurrir exactamente porque depende un montón de las personas que encontramos, de las asociaciones en que el, con las cuales colaboramos. <risa> Siempre toman más o menos parte del mismo esquema, nosotras inventamos el comienzo, una base de, de historia y pedimos a la gente que, que lo, la gente que, del, que reside en el lugar de rodaje que nos cuenten cosas que, bueno, que, que aporten contribuciones al proyecto. O Esas contribuciones pueden ser muy, muy variadas, pueden afectar, pero a aquí estamos pensando en una historia en la cual un grupo de niños de San Antonio uh, tiene una idea muy precisa de las obras que quiere hacer, hacer porque tienen como un tipo de, de sueño que es construir un castigo pero castillo, castillo. Ah. Pero de estos castillos eh, que sueñan cuando eres un niño, sabes, con mm. varias uh, plantas, una para, para la piscina, otra para, sí. <risa> para el flor, otra para el, el tobogán. Se llama? Le, el, sí, la... eh, sí, el tobogán. Sí. queremos trabajar con niños que inventan así las obras que quieren hacer. En su, ...en su barrio, y, y filmar escenas ficcionales... ...en cual cuales este grupo está trabajando con los obreros... ...que ya están en el barrio. De momento, a ver, la, al menos de la gente con la que hemos contactado... ...que sean pues los org organizadores de, del taller del de Cuento de los Niños... ...también hemos visto a, a, a Carlos, que anima a lo del boxeo... O bueno, Chule, que parece que es un personaje aquí muy, muy querido, muy famoso, pues toda, toda esta gente, es que, a ver, la, la recepción ha sido más que, que calurosa, quiero decir, la, la. Por el barrio. Sí, en las calles del barrio, quizás algunas escenas en el Centro Social. Sí, también. Pero todo en el barrio. Sí. Es la idea también que al final el rodaje activa situaciones en el barrio sí, también. Y hombre, donde están las obras, sobre todo. <risa> <risa> y este es lo que nos interesaba también, de tener como un tiempo diferente, ca cambiar el ritmo del mm. trabajo. Entonces ya eso es súper diferente para nosotras porque yeah. también tienes que hacerte un poco uh, más uh, con más espontaneidad uh -huh. y pues provoca cosas también. Y okay. y pero uh, bueno, la forma de trabajar más o menos mm. es la misma, salvo bueno con menos tiempo, y luego el tono de la película, yo creo que es un poquito más burlesco de lo que tenemos hasta ahora. Sí. Pues yo uh, tenía muchas ganas de volver y en Cuenca, es una cosa que también era importante cuando hemos visto la, la convocatoria permanencia, es que a mí me encanta esta ciudad y además me gusta mucho el barrio de, de San Antón, y después de, de volver aquí ha sido uh, bastante sorprendido lo, los cambios que están pasando ahora en el barrio con todas las reformas que están haciendo y como que hay una actividad súper densa que está ocurriendo ahora. <música> bastante que ella vivía además en una casa que parece que es súper famosa aquí en el barrio que es la, la casa azul y él como recuerdo, recuerdo muy bien que había que subir hay una escalera mm -hmm. tremenda y bueno no sé yo guardaba una imagen bastante fuerte del barrio que tiene hay mucho encanto ¿no? es como muy particular